Queridos asistentes, bienvenidos al desfile anual Vía Láctea, donde presentaremos las últimas tendencias en diseños de gas y polvo con emisión en casi todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Sin más dilación, empezamos con moda infantil con nuestra joven e impaciente. Primera invitada, la protoestrella V267 Orionis. Estamos ante una estrella extremadamente joven, con apenas 500.000 años, que lleva un espectacular crecimiento muy vaporoso. ¿Pero qué estamos viendo? Vean, vean ese surco tan liviano. ¡Qué filigrana! Parece que tenemos un pequeño planeta formándose en torno a la joven estrella. Nuestra joven estrella no producirá energía, pero… pero fíjense qué chorros. Esto va a ser portada de muchas revistas de moda estelar, no lo dudes. La invitada es una vieja conocida. Una estrella con 4.500 millones de años, unos 6.000 grados de temperatura en superficie y un bellísimo sistema planetario a su alrededor. Conocida como el Sol, esta estrella adulta lleva un conjunto amarillo con un original estampado de umbras y penumbras. ¡Pero qué espectáculo! ¿Han visto qué fulguración? Es posible que tengamos varios casos de ceguera momentánea en las primeras filas. Esta noche van a tener unas preciosas auroras coreales en la Tierra. Pero seguimos que aún nos esperan sorpresas. Aquí entra una de las grandes estrellas de la jornada literalmente. Vemos cómo avanza por la pasarela la gigante roja HD 206589, una estrella ya en edad avanzada con nada menos que 10.000 millones de años, pero fíjense cómo se conserva. Parece que HD 206589 ya dejó atrás los años rebeldes en los que se publicaron aquellas fotos que escandalizaron a toda la galaxia. Recordemos que fue la primera vez que una estrella enseñó en público todas sus capas. Esto sí que no lo esperábamos. Nuestra gigante roja acaba de expulsar sus capas externas y se ha convertido en una enana blanca con una bellísima envoltura fluorescente. HD sabe cómo seguir generando titulares. Veamos qué nos depara nuestra última invitada. Ahí entra Delta Centauri, una estrella de tipo O o mayúscula, que seguro no nos dejará indiferentes. Estamos ante una estrella con un potentísimo viento estelar que lleva un cegador revestido azul intenso que oculta un interior verdaderamente tumultuoso. Y Estos es magníficos esta. ejemplares culminan sus breves vidas en explosiones de supernova y producen, entre otros, algunos de los oh, elementos me. que nos componen. Ay, a veces no sé cómo controlar mis chorros. Esta juventud... Tan afortunada. Sí, ya verás cuando tengas. Cuando tengas. ¡Ay!